Bueno, estos, esta serie de programas están enfocados a comunidades de software libre, activistas, a profesionales que están trabajando en términos de cultura libre, eh, para que puedan impactar o influir dentro de los gobiernos con algunas políticas un poco más, eh, más abiertas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para estas comunidades? ¿Cómo podrían ayudar las comunidades de software libre en los diferentes países...? Para construir políticas de educación más interculturales, más multilingües ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podríamos hacer? Eh, no sé si, amos quisieras hablar, ya que terminó Sainab la última Bueno, yo creo que un, una cosa muy importante es, uh, es Es promover, por ejemplo, plataformas donde... Uh, de lo, donde los pueblos pueden puede participar, no pueden introducir. Por ejemplo, una cosa que hemos tenido muchos problemas tratando de traducir software, porque no hemos tenido una plataforma para llegar a un consenso en cómo crear un neologismo, ¿no? cómo vamos a decir archivo mm. en, en una lengua originaria. Eh, y obviamente no es, no siempre es posible llegar a un consenso, pero la verdad necesitamos una plataforma donde. Por ejemplo, hablantes de Aymara puede discutir y tratar de llegar a un consenso. Ok, vamos a llamar esto, archivos esto. Uh, y, pero también uh, plataformas para compartir información. Para com Por ejemplo, una de las quejas de los escritores de lenguas originales es que nadie, no, no es fácil llegar a un público que va, que va a disfrutar lo que ellos están creando. Entonces, cuando yo hablo con personas que están creando poesía, música en esas lenguas, ellos dicen, ah, ya, yeah, pero si yo pongo ahí, va a quedar en mi cuenta de Facebook y ay, parte de esto ya no llega más allá que en mi cuenta de Facebook. Entonces, serán buenos si tenemos plataformas abiertas que específicamente para promover el uso de lenguas originarias y para que los hablantes también pueden chatear hacer en uh, la lengua originaria en lugar de ser forzado siempre volver a castellano sí yo, sí, yo, sí eh, digamos mi interacción ha sido un poco más con algunos amigos en, en Ecuador eh, yo pienso que, digamos, detrás de la idea de la del open education y eh, open knowledge, hay un gran deseo y anhelo por la justicia, ¿no? La justicia en el acceso al, a la, al conocimiento, a la, al acceso y la generación del conocimiento. Yo creo que a nivel así eh, conceptual, si aquellos activistas de software libre pueden ver que en las luchas de las comunidades indígenas hay ese mismo anhelo de justicia, uno puede ver cómo los esfuerzos se pueden alinear. Y en nuestras comunidades, en, en nuestras eh, digamos, eh, sociedades latinoamericanas, el prejuicio contra lo indígena, el prejuicio contra el idioma indígena es muy fuerte. Entonces, en las interacciones personales, en eh, la medida en que uno puede librarse de ese prejuicio y encontrar en el otro en el, en el joven indígena, el adulto indígena, un punto de conexión como esta lucha común por la justicia, yo creo que hay un gran valor en eso. ¿no? Además de todo lo, lo, lo técnico que pueden poner eh, en horas de servicio, en, en, en capacitación, en ofrecer capacitaciones sin costo a los jóvenes indígenas interesados, eh, pero es en la interacción, en el contacto uno a uno, en, en el cual uno crea otro aliado, tanto. Eh, para el, los temas de software libre como para el tema de las luchas de los pueblos indígenas no podemos ser eh, grandes aliados en este esfuerzo ¿no? eh, en termas, temas prácticos eh, como decía eh, yo creo que cuando uno no conoce mucho de la tecnología que por, eh, yo no me acerco desde ese ámbito a, a, a esta conversación eh, por ejemplo uno no sabe las implicancias de trabajar en Word versus trabajar en no sé cuál es la opción libre Office libre uno ¿En no Word entiende? es la que tradujeron ¿Cuál? Abbey word es la que tradujo, sí. Sí, entonces uno no sabe las implicancias que tiene eso, entonces también hay que eh, socializar eh, por, por qué es tan importante estar en este espacio de software libre, eh, por qué en vez de tener en la computadora eh, eh, Windows uno eh, eh, opta por Linux, Linux es abierto. Entonces, eh, hay un esfuerzo ahí para también educar y tener a más personas eh, en ese espacio, ¿no? Porque después, digamos, las decisiones que se toman a nivel, eh, digamos, de los ministerios, de las secretarías, uno no tiene conocimiento para in, eh, ser un interlocutor interesante en eso, decir, no, acá en esta comunidad, en esta escuela lo queremos hacer de esta forma, ¿no? Entonces, yo creo que ofrecer capacitación técnica de parte, ¿no?, de estas comunidades de software libre, capacitación técnica, eh, esfuerzos de socialización a nivel de estas comunidades podría ser muy valioso, ¿no?